estimados estudiantes bienvenidos a esta tutoría en la que abordaremos el tema del presente simple del verbo to be o del verbo cero estar en español Bien, eh, para el uso del presente simple del verbo to be vamos a utilizar diferentes palabras que corresponden a los distintos pronombres personales que tenemos en el idioma inglés para la primera persona hay utilizamos la palabra am y su contracción I am para las terceras personas en, en, en singular que son he, she, it vamos a utilizar la palabra is es decir eh, vamos a decir he is, she is, it is o con sus contracciones eh, his, she's and it's y para eh, el pronombre personal nosotros para ustedes y ellos vamos a utilizar are ¿sí? y sus contracciones respectivas que son we are, you are and they are a continuación vamos a ver eh, para hacer oraciones de forma negativa con el presente simple del be simplemente vamos a añadir la palabra not a el verbo ¿sí? en el caso de la primera persona vamos a decir I am not o I'm not contraído Asimismo, para las terceras personas, he, she, it, vamos a utilizar is not, o tenemos dos formas de contraer, ¿sí? he's not o he isn't. ¿sí? Podemos contraer ya sea el verbo con el pronombre o el verbo con la palabra not. Y asimismo, si ustedes se fijan en la diapositiva, para el resto de pronombres personales, vamos a utilizar are not para los plurales. ¿Sí? y sus respectivas contracciones en el caso de we we're not or we aren't para you you are not o you aren't y para they they they're not o they aren't aquí tenemos algunos ejemplos que eh, utilizando el verbo to be que nos ayuda a describir o a dar el estado de algo o de alguien. Por ejemplo, My name is Josh. I'm 24. Aquí estamos dando la edad. I'm Ecuadorian. ¿sí? El, na, nacionalidad. I'm not married. Estado civil. I'm from Loja. ¿sí? And my father is a doctor. ¿sí? Mi padre es un doctor. Entonces, si ustedes se fijan, siempre utilizamos el pronombre personal o el sujeto de la oración. Eh, el verbo y un complemento ¿Sí? y por último para la hacer o formular preguntas vamos a cambiar el orden de las palabras vamos a utilizar primero el, el verbo posteriormente el sujeto o pronombre personal este, que utilicemos y un complemento acompañado del signo de pregunta eh, para las primeras personas recordemos que utilizamos la palabra am luego I y el complemento en el ejemplo tenemos am I late? estoy atrasado y una re respuesta corta utilizamos no you aren't ¿Sí? el sujeto y el verbo acompañado de la palabra not en este caso está contraído para las terceras personas de la misma manera utilizamos primero el verbo en este caso is luego una tercera persona puede ser he, she, it o y acompañado del complemento y el signo de interrogación tenemos un ejemplo is she from Mexico es ella de México y una respuesta afirmativa yes she is y por último para hacer preguntas con eh, los pronombres personales en plural vamos a utilizar el, la palabra are acompañada del pronombre o del sujeto y el complemento por ejemplo are they students son ellos estudiantes y he eh, puesto una respuesta negativa no they aren't they are teachers ¿Sí? eso es todo en cuanto al, al uso del presente simple del verbo to be espero que sea de su ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad